Se acerca el fin del mundo. El fin del mundo como lo conocemos es un hecho. Dios pondrá en algún momento punto y final a la maldad. Aunque no podemos saber con exactitud cuándo será, Jesús nos ha pedido que nos preparemos y ha dejado señales claras como muestra de su amor. De las señales escritas en el Evangelio de Mateo podemos destacar las siguientes. Guerras antes del fin. Terremotos hambre, y la predicación del evangelio por todo el mundo. En el presente que vivimos casi todas estas señales proféticas se han cumplido a la perfección. Y aunque muchos escépticos predican que esto ha sucedido durante toda la historia, nunca antes se han juntado absolutamente todas las señales con tanta intensidad. De hecho, se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se ha enfriado como nunca antes. Cada vez hay más atrocidades. Las leyes humanas son más macabras que nunca. Y empieza a existir un planeta sin amor. Pues cuando estas generaciones pasen, es muy probable que el amor ya esté muerto. Pero, ¿y si no pasan estas generaciones? Tenemos grandes motivos para coincidir con que el fin está más cerca de lo que pensamos. El libro del apocalipsis es tan profundo que nos llevaría cientos y cientos de años comprenderlo. De hecho, actualmente todavía existen grandes debates del orden y el significado de sus profecías. Pero si nos vamos atrás en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, podemos leer. También debes saber esto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 Según mi entendimiento, posiblemente estarían haciendo la generación que vivirá el fin. Las señales son una gran muestra y muchas profecías que parece que faltan por cumplir ya se han cumplido sin que muchos estudiosos se hayan percatado. Pero eso sí, hay algo clave que aún falta. Jesús nos dice que se predicará el evangelio por todo el mundo. Y entonces, vendrá el fin. El versículo dice exactamente así en ese orden. Aún nosotros debemos hacer nuestra tarea, y aún deben de suceder muchas cosas, pero cuando Jesús dice, no pasará esta generación sin que eso suceda, significa que los acontecimientos ocurrirán tan próximos unos de otros, que avanzará lo terrible muy rápidamente, y sí, ya ha empezado. Ninguno de nosotros, ni los ángeles cercanos a Dios conocen el momento en el que las campanas sonarán y Cristo vendrá sobre nosotros. Pero si hay algo que podemos saber es que, el final empezó, ¿será que ocurrirá el fin del mundo en el presente año? Pues no, con toda certeza podemos asegurar que no será justamente este año, ya que aún quedan cosas por resolver, pero sí, está mucho más cerca. En el canal Guerrero de Dios empezaremos una serie exacta y cronológica muy pronto para que puedas prepararte para este momento, sin embargo lo más importante ahora, es que te centres en Cristo y prediques la palabra a todo el que esté cerca. Recuerda que un mensaje puede cambiar una vida.